Esto tiene que tener limón. ¡Tan buenísimas! Mm. Sabe a pizza. Pollo, limón, <risa> un poco de sal y sí. pequeñidos. Adivina el sabor y gana dinero en efectivo. Ingresa a cualeselsabor.com